La comedia Las Asambleístas de Aristófanes tiene la palabra más larga en griego. Se trata de un plato de fricasé con muchos pescados y aves llamado. Este nombra todos los ingredientes, incluidos distintos tipos de peces, marisco, varias aves, ingredientes ácidos, miel y mosto rebajado.